Bueno, acá a todos, gente, soy Fede. Perdón por el tiempo en que demoré en hacer este sorteo. Vamos primero con el del Spec Ops. Mirá, 3950 entries. No, se le ganó Lucas. Qué ojete, Lucas Rus bueno Lucas, háblame por Facebook, igual te lo paso por Steam, yo ya te tengo, así que tal. Vamos con el siguiente sorteo, que es el de Atlas Reactor, que simplemente voy a sortear el primer puesto, porque ni siquiera son 11 personas, así que todos ganaron, pero el primer puesto hay que ver quién se lo lleva. Hybrid, como siempre comento, una incoherencia, Renzo subí video. <risa> siempre, nunca participa el tarado. ahí están sus nombres brises. Los puse de vuelta, el número de premios es uno. Bueno, suerte a todos. <ríe> Mira, el CR Gamer. Bueno, háblenme eh, a... todos por Facebook y les paso las que a todos. Y si puedo, dentro de unos días hacemos directo. Si sí, llego vivo a las 11. Nos vemos, gente que pase bien. Mi...